una vez ¿qué es lo único que nos diferencia de los animales, probablemente me contesten cosas del tipo como las lágrimas los sentimientos, pero eso en realidad ya existe en el reino animal lo que único nos diferencia de los animales es que nos comunicamos a través de un código lingüístico es decir, una lengua, un idioma y de esto trata el próximo proyecto una aplicación que mejora la comunicación del colectivo que tiene TEA, Trastorno del Espectro Autista se llama PIC Comunica y lo viene a presentar María Teresa Cabrera Para ello hemos un diseñado una aplicación móvil utilizando los pictogramas como recurso principal. El TEA es una sigla que corresponde al trastorno del espectro autista, un trastorno del neurodesarrollo desarrollo donde las capacidades sociales, lingüísticas y comunicativas se ven afectadas. Además, este colectivo presenta poca flexibilidad, eh, presenta eh, dificultades para la flexibilidad, además les cuesta de comprender la simbología. Actualmente este, tenemos entre 5 y 7 millones de personas diagnosticadas con TEA y es más frecuente en la población masculina que en la femenina. Nosotros realizamos un estudio eh, durante el proceso de diseño de la aplicación, obteniendo un 67,3% que utiliza pictogramas y gestos durante la comunicación. Además, un 72,3% considera útil y viable utilizar recursos tecnológicos durante ese proceso. Los pictogramas es el recurso físico que ellos actualmente utilizan para comunicarse, Constan una imagen y un texto, y ellos relacionan qué es lo que tienen que hacer en ese momento con la muestra de ese pictograma. Teniendo en cuenta esto, digo, cuando se realiza un diagnóstico con TEA no hay dos personas con las mismas peculiaridades o la misma forma de, de actuar o de reaccionar. Esto hace que ellos necesiten un proceso de enseñanza individualizado. Por eso en PICOMUNICA tenemos dos módulos. El módulo 1, aprendo a usarlo. Es una estructura que, que recoge dife, eh, diferentes fases, facilitando que los chicos puedan ir aprendiendo según demanda. Y, de acercar, digitalizar y hacer más accesible los sistemas alternativos de comunicación que es lo que, es, que solamente el que utilizan actualmente. El módulo 2 es la muestra de los pictogramas. Cuando nosotros estuvimos trabajando con el colectivo, eh, nos dimos cuenta de que teníamos que diseñar de tal manera que su entorno pudiera digitalizar de tal cual los recursos físicos, eh, que pudiera utilizar los recursos físicos eh, digitalmente. Y esos pictogramas se van a asociar con categorías, colores y formas. Eh, las imágenes de los pictogramas, eh, o bien se trata la base de datos, o el propio familiar puede subir la foto o su propio dibujo que él utilice. Y nosotros lo que queremos fomentar es la comunicación bidireccional. Es decir, no se trata solo de que nosotros seamos capaces de comunicarnos con ellos, sino que ellos puedan elegir dónde, cuándo y con quién quieren comunicarse. Dicho esto, nosotros lo que hacemos es proporcionar una herramienta para facilitar una educación inclusiva y, en consecuencia, a largo plazo, eh, aumentar la integración social, la, gente, la integración social. Eh, bueno, desde tendría que agradecer a la organizaciones social que nos han apoyado desde el principio, universidad nivel social y atral, y muchas gracias por su atención.